Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos aquí con mi amigo Federico Bucino trabajando uno de sus geniales cuentos. Y dice, Alzamir entornó los ojos. La luz del fuego se estremecía sobre las lápidas. Y yo de repente, esto les digo una cosa, muchas veces las palabras que uno eh, elimina están consecutivas, es ¿eh? como una especie de ramillete de ideas. ...que uno, por ejemplo, puede eliminar sin ningún problema... ...cuatro o cinco palabras todas juntas. Y por lo general, ¿están donde, En el final. ¿No es cierto? Sí. Por ejemplo, este, los piqueteros armaron tanto quilombo... ...que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. ¿Vos decís? Para que pusiera orden se va tranquilamente, sin ningún problema. Si vos decís, los piqueteros armaron tanto quilombo... ...que hubo que llamar a la policía... Bueno, claro. por ahora la policía sí. esperemos que nunca les den bombita de crema, ¿no? A, a, lo, a, a, este, a, a la gente que hace desorden. Pero muchas veces las palabras están diseminadas, palabras que pueden sobrar, están diseminadas por ahí, en medio del texto. A ver, ustedes pongan pausa después que le doy la premisa, a ver si aceptan este nuevo test del canal Taller de Corte y Corrección. Dice: Al-Samir entornó los ojos. La luz del fuego se estremecía sobre las lápidas. Yo le dije a Buchino, mira Federico, acabo de descubrir dos palabras no están consecutivas. Esto es una al lado de la otra. Eh, simplemente están en el texto, ¿eh? están en el texto. Pero si se van, vas a lograr una imagen poética impresionante. Y Buchino, en menos de medio minuto, agarró y las encontró. A ver si ustedes también son capaces de encontrar. ¿eh? bueno, tiene un entrenamiento de, de, imp, impresionante. O sea, antes de que nazca el canal, Buchino viene acá de hace más de 10 años. ¿eh? Acaba de sacar un libro excelente, así que bueno, hay entrenamiento. Pero ustedes, ¿eh? las pongan pausa y van a ver que cuando volvamos, a ver si las palabras que ustedes sacaron también eran las que sacó Federico. ¿eh? Bueno. ¿Ya están acá muchachos de nuevo? Bueno, ahí va. ¿Cuáles eran esas palabras? Miren esto, vamos a repetir cómo era para ver qué se hizo. ¿no? Al Samir entornó los ojos. La luz del fuego se estremecía sobre las lápidas. Federico hizo esto, miren. Esto hay que rehacer, ¿no? Uh -huh. Ahí está. La luz del fuego estremecía sobre las lápidas. Falta una, falta una. ¡Ah, qué lindo! Miren usted. La luz del fuego estremecía las lápidas. Y usted me dice, pero Mercedes, ¿cómo la luz del fuego va a hacer que las la, lápidas se estremezcan? Esto es, tiemblen. Y bueno, muchachos, este, cualquier correcto pedagogo a un muchachito que pinta la llama de una vela de color azul, le va a decir, ¡es rojo el fuego! ¿No es cierto? Bueno, lo mismo pasa acá, en poesía, tranquilamente, la luz del fuego puede estremecer a las lápidas, poéticamente hablando ¿eh? y ese es el rango en donde Federico lo tenía acá en un nivel así y se fue y para arriba ¿eh? porque llegó una abstracción poética impresionante, con la sola eliminación de un par de palabras ¿cuál es la moraleja? Una, bueno hay dos moralejas, una no siempre las palabras están apelotonadas todas juntas para que nosotros ¿eh? que ya estamos bien entrenados las cepillemos, puede que las palabras estén, y bueno, adentro del texto como pasa recién ¿Cómo hacer para descubrir a muchachos? Y bueno, yo les digo una pequeña receta que tengo. ¡Sigan viendo este canal, flaco! Ajá. ¡Así se puede llegar a encontrar! ¿Eh o no? Sí, totalmente. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos un pulgar arriba a Marcelo y Marca. Mirá, acá. Pulgares este lujoso! <risa> pulgar arriba <¿no>? a Federico, cuchillo y Marcelo y Marco y Canal Taller de Corte y Corollón. ¡Hasta pronto, amigo. ¡Chau!